Soy María García Perulero y trabajo en la Fundación Goteo, que gestiona una plataforma web de microdonaciones eh, que se llama Goteo, goteo.org, eh, y que sirve para financiar proyectos ciudadanos que pueden ser de muchas categorías, como de comunicación, educativos, tecnológicos, sociales, eh, científicos, etc. Goteo eh, se relaciona con las instituciones públicas eh, a través de lo que nosotros Llamamos eh, convocatorias de capital riego, que es un servicio que nosotros hemos empaquetado, digamos, y que hemos desarrollado, un servicio tecnológico, que consiste en eh, una, un site, ¿vale?, eh, en la plataforma goteo, que multiplica de forma automática los aportes de la ciudadanía con eh, dinero de la administración pública. La convocatoria es pública, la asignación de recursos es totalmente transparente, todo queda público en la web y los proyectos además publican sus resultados bajo un formato digital y con licencia abierta. Goteo eh, les hace el requerimiento a los proyectos que se van a financiar a través de la plataforma eh, eh, de publicar sus resultados y su conocimiento, su información y su experiencia basada en la ejecución del propio proyecto eh, en un formato accesible, eh, digital con una licencia que permita su reuso, eh, su eh, difusión eh, y, en función de la licencia, pues obras derivadas o no obras derivadas, usos comerciales o no usos comerciales, etcétera, con licencias libres. Desde luego, Goteo, Goteo apuesta por los datos abiertos. Está clarísimo. O sea, nosotros a nivel de plataforma publicamos las cuentas de la fundación, ofrecemos una API de datos públicos de toda la plataforma e incentivamos a todas las entidades con las que trabajamos, públicas y privadas, a hacerlo también. Especialmente si son públicas, porque somos conscientes de la necesidad de una rendición de cuentas y va en nuestros valores como fundación. Para Goteo, el crowdfunding es un modelo, un, un instrumento de financiación complementario a la financiación pública para proyectos culturales. No es nunca un sustituto, no es la solución a nada, no representa un modelo de sostenibilidad necesariamente, es un impulso en una etapa de un proyecto y para ciertos proyectos a los que, le, a los que les funciona. Bajo determinados formatos puede dar lugar a una mejora de asignación de recursos públicos como es el caso de, la, de las convocatorias de capital riego.